Mucha sostenibilidad, mucho bla bla bla, mucho ñe ñe ñe, mucha ética. Pero ocho iPhones encima de la mesa. Los cambios que conseguimos no sabemos hasta qué punto son profundos, es incierto. ¿Cómo medir? Si lo que hacemos funciona. A ver, 13 millones de personas alcanzadas, 2 de interacción, 10% de aumento de seguidores, 5 millones de reproducciones. A ver... ¿Y si en lugar de usar las estadísticas de Facebook fijamos objetivos a medio plazo y medimos pensando en los cambios que queremos obtener?